Thunder, escenario un Río de Cenizas, super río de cenizas, escenario uno de los que más me gustan, vídeo número 127 del canal. Y salimos con tanques americanos con un PR de 6.7, esta vez con el T92. Tres zonitas, a por la zona C, a toda pastilla, como suelo hacer. Cuando parto justo desde. Pues no sé que es verdad, prácticamente. Bueno, no. Cuando parto del lado de la derecha me gusta tirarme a por A o incluso por B, pero aquí prefiero irme a C. Pues corre bonito. Venga, aquí se trata de plantarse, esconderse aquí detrás de la cola del avión y a esperar que no nos caiga un petardo encima y no se, nos echen... no se nos echen encima aquí los colegas. Venga, tomando la zona C poco a poco. Vamos a ver si los compis me echan un cable. Ya me veo aquí solo plantado. A ver, marcas. Hombre, por ahí ya veo a un coleguito. Ahí, tú dispara. Venga, casi hemos tomado C. Adelante. Bien capturada. Este tío, 250. Está bien, vamos a hablar rápido. A ver si me mira. Ahí está. Bien destruido. Carga hueca, perfecto el loro porque como suban por esa luma otro más ¿Quién es quién es a ver a ver a ver el tío parece que está distraído venga le disparan bien perfecto se distrae venga vamos a poner un IS ahí está muy bien estupendo compis venga estupendo pa oh, hoy sí, hoy oh, si sí, tengo que eso ah, que es eso que es? es pues dos Vamos a dos pollos hoy arriba han una bueno, han tomado B estamos tomando A la C es nuestra la he tomado yo evidentemente a ver quiénes son no veo nada ahí está ahí bajan ese no lo veo y ese parece que va a bajar a ver, a ver, a ver. impacto muy bien venga, azurrarle a ese ah, estupendo está liquidado bien ahí sí que el colega este que es un tanque ruso venga localizado marcamos con la R ese es tanque medio uno más hombre otro más por aquí la peña se anima ¿eh? venga muy bien ahí está menuda zurra estupendo colegas ese tanque medio sigue ahí, ¿eh? ese 34 dispara. Dispara a un compi que está ahí al lado. No tengo tiempo de entretenerme. A ver, a ver, a ver. Uf. Muy bien. Joder, compi, muy bien. Bueno, ya hemos aceptado bastante. Oh, hay otro por ahí arriba. Vamos, corre rápido. Cuidado con esa loma de ahí arriba que está a 500 metros. Nos quitamos rápido de aquí. Venga, vamos a. Cambiar de posición. Ya llevamos mucho tiempo en C. Hombre, ¿qué es esto? Otro más. Venga, rápido. Sunny sí, ese. Ah, ya. Venga, estabiliza rápido. Esta oportunidad. Ahí está. Oportunidad única. Venga, otro más. Muy bien, muy bien, Vengador. Qué pena, macho, que haya caído mi compi. Que lo vi que lo había hecho. Disculpe, sombríos 3. Esta distancia de lateral. Bueno, el primero lo pille de frente. Muy bien. Oh, si es que río de cenizas, me dan las partidas impresionantes, es que me encanta venga subimos pajaritos por dónde desfilan no creo que pueden pasar por ahí abajo, si pasan por ahí abajo nos no ven, estupendo hombre, otro más, quién es este eh. ahí está, muy bien Menos que siga la cosa así, por Dios. Venga, dispara a mi compi. Tenemos visitante. Hombre, otro. Madre mía. Dejar que los niños se acerquen a mí. Venga. Venga, un IS. Rápido, antes de que liquida alguien más. Ahí está, destruido. Muy bien. Bueno, ya está. Profesional 5. Está bien, se será de que nos maten, ¿no? Joder, macho. De partida. A ver, a ver. Esto ya. No me lo creo. Lo bien que vamos. No nos ve. Eh, ¿Qué pasa con C? Están tomando C. Venga, perfecto. Extintores. Ahí, ahí lo tengo el colega. Me va a dar tiempo, me va a dar tiempo. Venga, venga, venga, corre. Vamos, vamos, vamos. Un 2S. Vamos. Ah, nada. Qué mala suerte. Ay Si hubiera cogido de lleno, ay, hubiera caído. yo que disparate. Hay veces que te salen las partidas cojonudas. Bueno, ¿con qué salimos? Con el T26-E5. Vamos a darle un poco de vidilla. Aquí el T92 se ha puesto las botas. Venga, han tomado la zona C. Es un tanque pesado. Igual que nosotros. T26. Vamos colega, ya sé que eres lentillo, pero no vamos a perder esta partida, hombre, con lo bien que la habíamos hecho. La zona la estamos perdiendo, venga, compis, encima de ese tío. La zona B nuestra y la zona C la han tomado. Venga, Hay que retomar rápido en la zona, si no, esto se da la vuelta. la de los mm, Cierto, el 2S3M que me ha matado no sé nada de él ahí está cazacarros, ahí arriba está ahí arriba, es un cazacarros pues ahí lo marcan, justo ahí en F5 H5 venga, ahí está, tomando la zona muy bien, esto es colega vamos a por C a ver qué podemos hacer pero no me fui un pelo de ese 2 S3 que está ahí arriba ese fue el que me cascó antes. Cola del avión. Bueno, por ahí arriba nada. 450, quizás demasiada distancia. El tío dispara. Hay algo ahí detrás de la cola del avión. 270, 350, sí. Está bien. Lo dejamos ahí. Venga, esto le queda poco. Muy bien, parece que eh, parece que eso explota, ¿no? El 2S3. ¿Qué hacemos? Puede ser que esté allá arriba. Creo que sí, que es ese? Puede ser ese que está un poco más atrás. Esa marca de antes era de destrucción. Digo yo que sí. Vamos a ver avioncito por allí, venga mi compi va, venga, a por la zona C ese panther muy bien, esto va a ser el remate de la partida vamos poco a poco, vamos a dejar algo a los demás nos ha salido la partida vamos, espectacular, bueno es muy bueno hubiera sido que hubiera destruido a ese, ¿Eh? que es esto cuidado, ay bueno mi compi gallo tenemos a un pollo ahí, justo que se asoma la nariz, venga, tengo que reparar, pues no voy a reparar, eh, un cazacarros intacto, venga, el de lateral, ¿Qué me estás contando, tío, ahora ahí algunas veces ocurren unas cosas, eso era para verlo reventado ¿dónde está el cazacarros? por ahí tiene que estar, en el que sentó, ah, avioncito, avioncito me deja ahí me dejáis su marca. A ver ese cazacarros ruso está por ahí. Ya había otro, ahí está, oh, sí, ahí estás. Muy bien impacto. Ese le ha hecho ya algo más de pupitada. Esto está a punto de acabar. Y recordemos que tenemos a un pajarito por ahí. Venga, si tienes huevos pasar por aquí. Vamos. Venga cubrirme chicos. Y hace ese tío que tengo a la izquierda está ahí arriba en el montículo ese creo tengo otro tanque medio por detrás no voy a reparar no voy a reparar lo siento no voy a reparar a ver ¡ay! toma mm, el tío me estaba esperando venga este tío tarda creo que es este no el, el tanque el cazacarro, está tarda un poquillo en bastante tiempo en, en recargar dónde estás Ahí entre tanta chatarra. Venga, otra vez el avión. ¿Eso qué es? No. Buah, pensé que era bomba. 2.50. ¿Dónde estás, pajaritos? Eh, así no queda nada. Asómate. ¿No? Sí, no. Bueno, en la espalda llevamos tiempo sin mirar. rojo para artillería, hombre, es que está mi compia ahí no me había dado cuenta, un compia ahí tomando ah, listo, tomando hace C, bien, bien, bien venga, ahora sí que vamos a reparar un poquillo ahora estamos ahí, ahí. Echando un cable el colega, muy bien venga, ahí está el tío, eso asombrátez esto ya está terminado, colega ahí está, misión cumplida perfecto, cuarto en el equipo partida acá, en río de cenizas, muy bien vamos a ver gay en esta partida tiene que dar buenos leoncillos dale un buen like si te ha gustado la partida no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón y si no estás suscrito pues ya sabes considera el suscribirte muy bien 5 destruidos 5 críticos 9 impactos de reconocimiento una zona y un 92% de actividad perfecto déjame abajo tus comentarios y recuerda, abajo te dejo el enlace de Discord del Escuadrón Ibis, Facebook, Instagram, eh, trofeillo, vamos a ver. Eh, vale, viene bien, vehículos de apoyo, perfecto. Bueno, esto ha sido todo un río de cenizas, ahí está, 25.000 pepinacos. Buena partida, río de cenizas como siempre. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.